23 de abril. san jorge mártir muerto hacia el 303 después de cristo san jorge pizarro militar modelo de soldados espejo de caballeros defensor de la justicia prototipo de valor caballero del ideal religioso cristiano de convicciones hondas héroe de cristiano es un santo de los más queridos del pueblo fiel que le profesan una devoción tierna y filial. La pintura ha inmortalizado la imagen de nuestro santo, representándolo sobre un brioso corcel, arremetiendo con su lanza a un espantoso dragón que amenazaba a devorar a una hermosa doncella. La fantasía oriental ha creado a este propósito gran número de piadosas y simbólicas leyendas que representan el denuedo con que San Jorge acudió a la defensa de la religión verdadera contra el dragón infernal, enemigo de las almas, al que venció con su heroico martirio. San Jorge es el esforzado guerrero que lucha valiente contra la iniquidad y defiende sus creencias frente a la brutal tiranía de la autoridad indigna y rebelde a la divinidad. La iglesia le invoca como uno de sus protectores en los combates por la verdad y la justicia. Los héroes de Cristo y los pueblos descansan tranquilos bajo su protección y amparo. San Jorge, ruega por nosotros que recurrimos a ti.